Arriba el ya estamos aproximadamente, en el fin de semana estaba en el 80 y van aumentando, así que debemos estar la, la, la proyección alrededor del 85%, que es muy bueno, así que esperamos tener una, un fin de semana santa pleno, no eh, teniendo en cuenta además con un muy buen fin de semana, eh, de semana largo anterior, eh, teniendo en cuenta esto, fin de mes, con semana santa muy cerca, así todo, hemos tenido creo que si no me equivoco un 86% de reservas con 233 millones de pesos que ingresaron a la provincia en concepto de turismo. Eh, tiene mucho que ver el fin de semana largo, pero como decía, no tanto eso, sino también eventos como la cabalgata, el Ironman, han generado un movimiento muy importante, no solamente en San Juan Capital, sino también en los departamentos turísticos que han estado con un muy buena ocupación. Durante el fin de semana de Semana Santa también un evento internacional que es eh, lo que sería el renovado CAIFES en, en Cuesta de Así del es, un, ese evento que además trae no solamente los, el movimiento de los riders que son extranjeros, de la organización, auspiciado por una marca internacional, sino que trae a muchísimos turistas que vienen de otras provincias, fanáticos del kite y seguidores de esta disciplina. Así que sí, esperamos también un gran movimiento en ese sentido. Próximos a Semana Santa ya estamos visitando algunos negocios para conocer cuál va a ser el menú justamente.